Oye, y una pregunta, Javier, cuando tú separabas el bolígrafo como la, la, la carga genética de un organismo y el carácter, en ese carácter, yo recuerdo cuando estudié contigo genética en aquel curso memorable de Biología Humana, en ese carácter metías, que el ejemplo era tuyo, tomar un café con leche. Y eso, yo me acuerdo que me revelaba frente a eso, ¿no? decía, hombre, pero tomar un café con leche es fruto de una libre deliberación, de una libre determinación mía. Que eso tenga una base genética, yo eso estoy, por supuesto, tiene una base genética en la medida en que tiene una base biológica, no sí, sí. y la base biológica la tiene pues porque el hombre es que es bios, es que es un animal. Pero entendido como determinación de la conducta, pero claro, tú dices que ni, ni los más cerrados deterministas genetistas, que es una postura que nadie hoy defiende. Nadie defiende. A ver, ¿tenemos una tendencia eh, biológica a una serie de comportamientos? Eso es lo que estudia la genética. ¿Eso significa que vas a tener ese comportamiento? Eso no es así, eso no es así, eso no, eso no te... De... Hay genes, por otro lado, es verdad que hay genes que si tienes esa alteración, vas a tener, y esto no es caso de comportamiento, vas a tener un fenotipo determinado, pues mira, si tú tienes una mutación, una mutación el gen BRCA1 y BRCA2, que son los de Angelina Jolie, el 90% de los individuos que tengan esa mutación, estadísticamente se ha visto que, que van a desarrollar un cáncer, un cáncer de mama, de mama y ovario. Entonces, ahí sí, pero ojo, te estoy hablando del 90% y creo que me estoy yendo un poco arriba, ¿eh? creo que la, la realidad es más baja, 80 y pico. Aún y todo hay un 15% de personas que van a tener eso y que no lo van a desarrollar, y al revés, personas que no van a tener la mutación y que lo van a acabar desarrollando. Entonces, y en el plano, en el plano comporta, comportamental, este comportamiento, bueno, pues... Al ser lo que llaman los genetistas caracteres poligénicos, es decir, van a intervenir muchísimos genes, pues intervienen más variables y precisamente esos son los más afectados por el ambiente. Entonces ahí, pues, ahí me, gusta, me gusta el café con leche. O el ejemplo que les pongo a mis alumnos es ser del Madrid. Eso es genético. Claro, entonces se ríen y digo, ojo, vamos, vamos a pensar un poco. ¿Cómo son, ¿Qué características definirían ustedes a una persona que es del Madrid? se lo pregunto, entonces ahí entramos en disputa, pero tú puedes, me da igual las que sean, me da igual las que sean, y estás, entonces estaremos de acuerdo que hay una serie de características que pueden estar moduladas eh, bioquímicamente por unas, eh, bueno, unas moléculas, nuestros neurotransmisores en determinadas zonas del cerebro, o sea, cuando las, el famoso Prozac, ¿no? o Los recaptadores de serotonina, cuando tienes una de la gente que tiene depresión. Se les dan unos, unos medicamentos para quitar una molécula del espacio sináptico. Y parece que funciona, o sea, parece que es verdad que esa gente ve la vida de otra manera. Fíjate lo que estamos diciendo, es la, incluso la propia percepción vital la estamos modificando farmacológicamente. Luego, hay un, ese, es lo que volvíamos antes, ese sustrato, biológico, ese sustrato biológico sobre el que se sienta ese comportamiento. Actual humano. Entonces tú ponías como ejemplo y le decías a tus alumnos que los hinchas del Madrid o los aficionados del Madrid, no, o ser del Madrid, te referías al equipo, no a la ciudad. No, no, no, no me refiero al equipo. Me Pero, refiero vaya, al, equipo. al equipo. Que ser del Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y, y yo te...